Buenas, buenas, buenísimas Buenísimas a todos A ver, a ver, ¿acaso tú eres mi papá? Para desaparecerse así sin más Y no contestar nunca las llamadas Pues yo sé, de una explicación Lo siento, pero a ver ¿qué, qué, ¿Qué quieren que les diga? Soy adulto, tengo cosas de adulto Y eventualmente, eventualmente Aunque aunque no lo crean El dinero para los vacus se acaba Y adivinen qué hay que hacer Pues trabajar Así es, hay que trabajar Hay que pagar la luz Y adivinen que Todo eso lo tiene que hacer uno El caso es que ya estoy aquí de vuelta Cuatro meses chicos Cuatro meses sin nada de contenido, pero hoy volveré. Hoy tengo un video que, a ver, no es especial, no es nada así del otro mundo que tú digas, no, no hombre, es que es que es algo así súper distinto, es algo así súper raro, pues no, la verdad. Lo único que tengo hoy para ofrecerles es mi compañía y una historia que concluyó hace un tiempo, pero de la que no hice ningún video, pues hasta ahora, ¿no? Porque, pues, a ver, no no quería. Como ustedes sabrán, hace un tiempo, hace un tiempo yo perdí unos bakus por ahí, unos Bakuan. que bueno... Se componían de algunos, los tengo por aquí Mantris Aquos, que era uno Este otro pequeño de aquí, que era nada más y nada menos que el Cóndor Que por cierto, este cuban tiene video, ah, por ahí lo tiene El Cóndor Heios, también si no estoy mal estaba, bueno si no estoy mal no También estaba Blade Tigrera Heios, así tal cual eh, La diosa esta hermosa, un diseño espectacular también estaba pues Tentaclear Heios, así con su ojito hermoso, va que te mira y te chupa el alma prácticamente. También estaba este de aquí, no me acuerdo si es, es, es, es Serpenoid, no, es rattloid Creo, si no estoy mal, es Roteloid Subterra, así tal cual, estos son los atributos. Y mira que con la tontería, que con la tontería, conseguir a estos de acá, estos cinco, me tomó cerca de, ponle que unos 10 años. Porque, claro, conseguirlos así tal cual en ese atributo. Y, y mira aquí, yo yo tengo una teoría. Cuando tú buscas un Bakugan, es decir, por, por, por el tipo de Bakugan. O sea, como que tú puedes encontrar este Bakugan así casualmente. Alguien te lo vende y ya está. Pero si tú conscientemente... O sea, como que el universo sabe que tú estás buscando este Bakugan -en, en este atributo, concretamente así. Mira, el universo hace de todo para que tú no lo encuentres. Puede ser un Bakugan normal, pero tú te pones a buscar un Wormquake subterra así porque dices, no, es que lo bonito encontrar ya. No lo encuentras, no lo encuentras. El universo es así. El universo se pone a jugarte esas malas pasadas y al final, si tú buscas algo, nunca lo encuentras. Es ley del coleccionista. Si algo buscas, nunca lo encuentras. Y si eres como yo, que les gustan las cosas raras, bueno, te pierdes. Pero el caso es que, bueno, buscando esto me tardó casi ocho años, pero claro... Estos no son todos, porque faltan más, fal, bueno, faltaba uno, que eh, de hecho esto fue lo que yo regalé en, en su tiempo, pero me faltaba uno, que era nada más y nada menos que un Storm Skyrim Darkus. Complicadísimo de conseguir, porque si es que aparte se me lo habían robado, no lo había regalado, me lo habían robado. Y entonces un día cuando estaba durmiendo, me dije, hey, pero espérate, yo siento que mi colección todavía no está completa, algo le falta a esta colección. Y claramente era un Storm Skyrim Darkus Bakugan, que mira, no fue difícil. Fue jodidamente jodido encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque no sé. El universo lo que te digo. Y después de mucho esperar, de mucho tiempo y tales, al fin lo encontré. Mira, mira, mira, mira, mira. Aquí está. Mira, mira, mira. Este Storm Skyris Darkus. A ver, a ver, acércate un poquitico. Ya. Mira, Storm Skyris Darkus. Mira esta belleza. ¿Ah? ¿Ah? A ver, no es un Bakugan súper exclusivo. No es un Bakugan súper extraño. No lo es. Es un Bakugan... Normal, ahí de paquete, pero, hey que, que me costó casi que 13 años conseguirlo. Ahora que lo pienso, no sé si este yo ya lo grabé, pero, pero bueno, el caso es que... Mira, mira esta belleza, mira esta belleza. Vamos a abrirlo porque, porque a ver, esto se abre hermoso. Ah, qué hermoso, qué hermoso, Fumba Kugan, que me costó mucho. Y mira, para, para comprobar mi teoría, para que sepan que lo que digo no es mentira, vamos a ponerle sus patitas, que, de hecho, las, creo que las piernas... Que más me gustan de todo Bakugan. Creo que son las de Storm Skyrim. Están muy bien hechas. Muy, muy bien hechas. No te lo puedo negar. No te lo voy a negar. Mira, te voy a decir algo. Encontré este Bakugan. Después de 13 años. Y a la semana. Un chico público que tenía repetido este dos veces. Así te lo pongo. Y yo quedé así de... Ok, gracias, universo. Pero mira que fue bastante económico conseguirlo. A diferencia de muchos otros que, por ejemplo, me escriben muchos suscriptores como... Ey, es que perdí mi Akugan. Y uno dice... Bueno, ¿y qué Akugan era? No era un Hydranoid Darkus. Y uno dice... No seas pendejo. ¿Cómo pierdes eso, pendejo? Pero, hey. Eh, no lo tengo tampoco. Y menos mal no lo perdí. Pero bueno, mira. Aquí está. Es hermoso, ¿ah? ¿eh? Es hermoso. O bueno, hermosa. Como quieran llamarles. Es, es hermosa. Como quieran decirle. Pero mira, mira, mira. Me costó 13 años. Y ya por fin, después de todo ese tiempo... Pues naturalmente ya tengo pues todo lo que en su momento tenía cuando chiquito. Mira que, que yo siento que, que ese es el futuro de los juguetes a veces por hablar de todo. Yo siento que el futuro de los juguetes poco a poco va a dejarse de ser los juguetes y va a pasar a ser los adultos. Mira, te lo juro, te lo juro. Yo cuando voy a jugueterías, yo me emociono mucho. O sea, en plan, cuando, cuando voy con, con personas, es como que me pongo ¡Wow! ¡No, no se puede! No, no, ¡Lo necesito! Y a día de hoy sigo comprando juguetes, ¿sabes? A día de hoy lo sigo haciendo. Pero tú ves a los niños y los niños son como... Ah, Ah, pues bueno, está ahí. Y uno es como, bro, emocionate, no mames, mira, le salen las salitas. Y uno es como, ah, pues sí, ahí está, o sea, ah. Y uno es como, ah, oh, quita ese chamaco estúpido. <risa> Déjeme la juguetería a mí. Pero, ey, ey, mira, ahí están todos, ahí están todos. Storm Skyers, todos, bueno, la familia de los seis vuelven a estar juntos. Y pues claro, infanta, infaltable. Mi Midnight Percival, que falten todos, menos tú, mi rey. Pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado mucho este video, uh, nada, no sé qué más decir porque hace mucho que no hago esto, y nos vemos en otro. Adiós.